En toda esta primer ley donde todo es mente es de ahí que no nos debemos de tomar nada en serio. Es ahí desde donde entonces comenzamos a entender este mundo de forma consciente y empezamos a rescatar esa fundamental actitud de niño que todos nosotros debemos de tener, porque mientras jugamos, mientras no nos tomamos las cosas en serio entonces todo resulta divertido todo resulta positivo y esa actitud de niño que siempre debe para prevalecer en todos nosotros jamás se pierde pero cuando un juego deja de ser juego cuando nos tomamos las cosas en serio y entonces ahí sí ya está el ego por delante, ya ahora debo de ganar y empiezo a competir. Me creo todo lo que está sucediendo, esto, este juego, como si fuera algo absolutamente real. Y ahí perdí. Y ahí pasé a ser de un jugador a un juguete. Y ahí no me di cuenta que todo esto es obra de una ilusión, del pensamiento, de la imaginación. ¿Sí? Importante entonces.